¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Les habla el profe David. En esta nueva oportunidad les traigo un juego milenario, el Tangram. Vamos a experimentar a través del dibujo, la pintura, y vamos a recortar, en este caso puede ser con cartón, botellas, etc. Miren, yo les muestro lo que... Acá utilicé, yo utilicé cartón muy finito, lo pinté con lápiz, después acá utilicé eh, botella, una botella de plástico. ¿sí? Los, los eh, les puse con papel de color, lo que tenía en casa agarré. Y este es un tipo de corcho, ¿sí? es más gruesito, ¿sí? ven, y armé el tangram. Vamos a tomar la medida del 0 al 15. vamos a trazar una línea lo remarcamos vamos a dividir el cuadrado en cuatro cuadrados Los chinos lo llamaban tabla de sabiduría o tabla de sagacidad, haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. Vamos a utilizar diferentes soportes o materiales, pueden ser corcho, cartón, botella, podemos utilizar papel, podemos pintarlo, dibujar, ¿sí? Vamos a experimentar. Podemos explorar distribuyendo las figuras en el campo. Podemos ponerlas en diferentes posiciones o direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, agrupando las figuras en el espacio. yo les propongo lo siguiente vamos a componer y producir las figuras y formas poniendo en juego la relación tridimensional y bidimensional a través del tangra vamos a trabajar el espacio inmerso como si estuviese el tangra armando una casa ¿m? y lo vamos a colorear Tengan en cuenta que pueden utilizarlo de esta manera. Yo lo hice de una medida de 15 centímetros, pueden hacerla de 10 centímetros y hasta aún más, más chiquitos pueden hacerlo para que le entren en la hoja. Vamos a valorar la diversidad para ampliar las posibilidades. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer con estas piezas del Tangram? Podemos hacer una persona que está buscando una comida o está sirviendo a la mesa. Bien, vamos a identificar las figuras o cuerpos en el espacio que lo contiene. Podemos armar un barco. podemos hacer una persona que se está cayendo y pierde el equilibrio Esta persona tiene equilibrio, pesa más de un lado o pesa más del otro, tiene un contrapeso o se puede caer del lado izquierdo o del lado derecho. Todas estas figuras construyen un sentido en la composición, como acabamos de observar. Componen en el plano, a la hora de dibujar, en el papel, en el fondo. ¿Les gustó? Ahora les propongo que ustedes imaginen qué modo pueden representar en su entorno que ustedes están observando. Puede ser un gato que ustedes tienen, está arriba de la cama Pueden identificarlo con algún dibujo animado, alguna serie o película O algún videojuego como el Minecraft Bueno, espero ver todas sus producciones sus composiciones Les pido que se suscriban al canal para seguir mandando todas las actividades de esta manera Y denle muchos likes y les pido que también comenten todos los videos que vamos subiendo